Porque esto pasó la semana pasada, el viernes, y qué es lo que te voy a contar, que el Senado de la Nación sancionó la ley de oncopediatría, la, la ley específica que el sistema público de salud, obras sociales y prepaga, deben tener una cobertura al 100 de los chicos y chicas y adolescentes que lamentablemente padecen de esta enfermedad cáncer, y también para ayudar a la contención ¿no? de los familiares de ellos, me parece que, que es hermosa esta noticia, muchas familias peleando porque esta ley llegue a la Nación, si nosotros teníamos una ley provincial, ahora se une todo el país para que niños y niñas y familias que sufren y que están pasando por este momento tan difícil puedan tener una cobertura al 100 como corresponde. Así que para eso hemos invitado a Camila Pacheco, ella es una paciente recuperada y nos acompaña junto a su mamá, Mabel Garrido, ¿cómo están? Hola, ¿Qué hola, tal? hola. ¿cómo les va? Muy bien. bien. Bueno, me alegro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Bueno, esto que, que decíamos, ¿no? Eh, que he esperado el momento, me imagino ya ustedes ya vivieron este momento, pero seguramente en contacto con muchas familias que están atravesando este momento y tiene que ser como un bálsamo el corazón esta noticia, no? Sí, la verdad que para nosotros es una felicidad enorme, es una ley muy sensible, y poder eh, haber viajado a Buenos Aires y estar en, en el Congreso y podernos encontrar con, con familias de todo el país fue algo maravilloso. Eh, esperábamos esta, esta sanción el día jueves, fue una vigilia desde muy temprano, con, encontrándonos con distintas realidades del país. La verdad que eh, con familias de, de, de todo el país que, que cada una tiene su propio... Eh, su propia historia y para nosotros es una ley que, que nosotros la esperábamos porque si bien eh, acá en Mendoza ya tenemos nuestra ley provincial que eh, también está, eh, fue promulgada, que bueno ya hace un, un par de meses que la tenemos que recién se está iniciando falta mucha información y habían algunos puntos que que eran necesarios que hubiera una ley nacional, por ejemplo, eh, el tema de, de la cobertura de las obras sociales, uh -huh. en lo que era la provincia, nosotros lo podíamos hacer solamente con la OSEP, pero necesitábamos una legislación a nivel eh, nacional para poder... Ah, con la ley provincial solo era para OSEP, digamos, el resto de las claro, obras sobre... para las obras sociales provinciales. Es decir, sí. que esta ley es de suma importancia sí. para muchísima gente. Claro y después otro punto que nos había quedado era el, eh, el de la licen las licencias pagas claro. para los papás que, que, bueno, que tienen sus niños en tratamiento y, y bueno poder que, que, que puedan tener un subsidio a través uh -huh. del ANSES y es sumamente importante porque cuando, cuando el cáncer llega a una familia eh, algunos de los papás tienen que dejar de trabajar, es toda una organización familiar económica eh, que que es necesaria uh -huh. y más allá de, de, de, de pasar la enfermedad también se suma esto de que los papás se quedan sin trabajo claro. o tienen que pedir una licencia sin goce de sueldo uh -huh. esta ley viene a, a eso a, a darnos estos dos puntos que nos habían quedado en la ley provincial que bueno que no, no lo podíamos abarcar bien claro pero ahora cómo va a ser por ejemplo la tiene que arreglar eh, ya se sancionó en, en, en el congreso la tiene que reglamentar el, en este caso el presidente. Todavía no hay novedades de eso. No, porque en realidad o sea, que, es que es reciente, claro, ha sido, ha sido horas. El jueves y lo que nosotros eh, eh, vamos a seguir trabajando sí. que, que sea una ley que se reglamente ya urgente, no. Ah, porque si no, no se, se reglamenta entrar. va a quedar ahí. Claro. Y, y, y con el tema de la reglamentación eh, Lo que vemos es cómo, eh, cómo se va a llevar a cabo esta ley O sea, cuáles son los organismos que van a intervenir Porque es, es interdisciplinario Desde el de Ministerio de Economía eh, Salud, transporte sí. eh, Contención para las familias, claro. los chicos también eh, Quería hablar un poquito con Cami Porque si bien vos nos comentabas fuera de cámara Que cuando eras muy chiquita te diagnosticaron cáncer sí. ¿Cuántos ah, años tenías? No, a los 8 años me uh -huh. diagnosticaron ¿Y, ¿Y qué tipo? ¿Qué, qué, qué te diagnosticaron? Eh, yo tuve un sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo, en donde fui trasplantada, tuve radioterapia y, bueno, también quimioterapia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué te acordás de todo, de, de todo eso? ¿Te acordás en el momento, me imagino que te, te, te debe quedar eh, lo que fueron los hospitales, pero sentías miedo, eras muy chiquitita, ¿Cómo, cómo, ¿qué te acordás? En realidad, al principio, eh, sentí miedo y sentí muchas dudas uh -huh. en todo lo que iba atravesando pero tuve la posibilidad que me explicaran cada detalle del tratamiento y interiorizarme, saber qué es lo que me iban a pasar por mi cuerpo, qué, qué, qué medicación iba a atravesar y, y bueno, eh, durante todo el tratamiento fui preguntando y me fueron explicando y diciendo todo, así que nada, lo pude atravesar de la mejor manera y, con el acompañamiento de todos, desde las enfermeras hasta los médicos, familiares. Todo, me imagino sí. que, que se debe formar un, un equipo muy importante no y, sobre todo, esto de acompañar. Pero, bueno, como mamá, y me pongo a pensar en vos. Eh, ¿Cómo es ese momento cuando te dan esa noticia? ¿Cómo haces para sacar las fuerzas ¿no? y, y afrontarlo junto a tu hija, que, desde que somos mamás y papás, pasan a ser lo más importante de nuestra vida, ¿Cómo, ¿cómo llevaste esa parte? Mira, cuando te dan el diagnóstico, eh, nada, se te viene el mundo, el mundo encima, no sabes eh, qué, qué hacer, pero también hay una fuerza sobrenatural que, que, que es inexplicable, que bueno, decís, eh, tengo que cargar esta mochila y seguir, o sea, no tenés, no tenés mucha opción de, de, de otra cosa. Entonces, eh, bueno, todo lo que conlleva el cáncer es, una, como decía recién, una organización familiar... ...porque también hay otros hijos que quedan en la casa, que quedan al cuidado de, de, de abuelos, de tíos, de amigos... Eh, ...ver la incertidumbre de, de, de cómo va a seguir esto. Yo lo que quiero eh, destacar es que en Mendoza, a pesar de que, que nosotros tenemos una ley y que hay que trabajar mucho con esto... Eh, nosotros pudimos ver en este, eh, ahora en el viaje que tuvimos a Buenos Aires, eh, las falencias que hay en otras provincias. Nosotros acá tenemos el privilegio de tener un hospital eh, pediátrico donde hay un SIP, que es un, es un sector de oncología, que, que, que es una maravilla, que los chicos tienen eh, comodidades, que tienen wifi, que hay, un, que hay limpieza, que... Eh, que, que está muy muy, muy lejos de, lo, de las realidades que viven otras provincias. Uh -huh. Hay provincias que no tienen oncopediatras, o sea, eso es o terrible. Un médico que los pueda sí. tratar. Entonces, eh, esta ley, lo que uno de los puntos que también eh, se trabaja, pretendemos que se trabaje, es el diagnóstico a tiempo, porque hay niños de otras provincias que cuando son diagnosticados ya con, con el cáncer ha pasado mucho tiempo. Entonces, al no haber un diagnóstico a tiempo y no haber profesionales o no haber una, una, un, un hospital pediátrico que tenga eh, eh, las condiciones o que tenga los especialistas eh, que corresponden para estas patologías, van al Garrahan. El Garrahan atiende eh, alrededor de 400 a 500 niños por año ah. del interior del país sí. y muchas veces ya es tarde claro. y aparte tienen es que viajar tarde. alejarse de sí. sus lugares el desarrollo yo quería pasar el limpio eh, para todos papá, estos papás que nos están escuchando el limpio vos dijiste algunos puntos de la ley que son muy importantes pero cuáles son los beneficios que van a tener la licencia en el caso de los padres la licencia de uno de los dos de, de uno papá de los dos. que tenga que dejar de trabajar Tienen eh, licencia y te siguen te tienen que seguir pagando el quiero... sueldo en tu lugar de trabajo sí. sería así Sí, eh, el transporte público, eh, subsidios en los impuestos, eh, luz, uh -huh. agua, gas. Eh, el acompañamiento psicológico. Eh, el acompañamiento psicológico, porque es tan importante, sí, porque claro. eh, si bien los chicos, eh, bueno, eh, hay, hay un grupo, un gabinete dentro del hospital, pero esto no, no es solamente el niño, es, es la mamá, el papá y los hermanitos. Entonces nosotros pretendemos que sea algo integral. Eh, Había una ayuda económica también. Había ayuda económica, eh, bueno, los, los tratamientos. sabés que todo? leí uno de los puntos que decía el, el acceso a una vivienda eh, digna eh, con, con las necesidades para ese niño? Sí, ¿Y sí, hay, es, eso claro. cómo se encuadra eso? Eh, bueno, eso es lo que nosotros esperamos a través ahora de la reglamentación de cómo de cómo se va a llevar a cabo, qué organismo va a ser el que va uh -huh. a responder en cuanto, uh -huh. a, en a, cuanto a eso. Eh, eh, es sumamente importante que el niño pueda, eh, luego de tener su alta, de, después de una quimioterapia, pueda llegar a su casa y tenga eh, lo básico, Totalmente. agua, que tenga calefacción. Sí. Porque, Son eh, muy invasivas las, las quimioterapias. Sí, y, y, y nos ha pasado con niños de que los tratamientos <ríe> y, y la atención y, y, y todo lo que es el grupo de, de médicos eh, es excelente pero el niño llega a su casa y no tiene calefacción o toma claro, agua de pozo. ¿no? Claro. Ha pasado. O que no puede llegar a su casa o termina el bloque de quimio y se tiene que quedar unos días más hasta porque no puede ir a su casa por las condiciones en las que vive. Es que si te pones a pensar, o sea, es tan perfecta sí. la ley sí. que no hay forma alguna que no se llegue a reglamentar porque todo lo que piden tiene que ser así, porque sí, sí, sí, o sea, es imposible, me imagino ese momento, no el viernes, todos en Buenos Aires, la felicidad, porque se veían emoción. las fotos, ese momento de unión, ¿no? Emoción. Entre todas las familias que todas se entienden, porque más allá sea el estado o la enfermedad de cada hijo, están todos en la misma, entonces... Y la emoción fue, fue por bueno, porque la ley salió y también fue porque en, el, en muchos casos llegamos tarde con la ley. Y eso claro. es muy doloroso, uh -huh. porque hubo provincias que chicos que no están porque no llegó la quimio a tiempo, okay. entonces eh, era una mezcla de alegría y de, de una emoción de, de ver, ver papás que con la fortaleza, de, de si bien habían perdido a sus hijos, estaban ahí apoyando y... y y diciendo, bueno, no quiero que siga pasando esto, que... Dejar el camino eh, tranquilo y seguro para... Para eh, otros chicos. Para otros chicos que vendrán totalmente. Y bueno, y ahora hablar un poquito más con Cami porque... 18 años, hoy te encontrás, me imagino que debes hacerte controles anuales, chequeos de, de por vida, ¿no? ¿Es así? En realidad no, porque bueno, yo estoy de alta definitiva. Uh -huh. Entonces, eh, es como que ya finalicé la etapa del cáncer, ya lo curé. Y, y bueno, ahora puedo hacer vida normal. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy estudiando licenciatura uh -huh. en psicología. ¿A dónde? En la Universidad de Congreso. Uh -huh. ¿Y estás estudiando esto porque a raíz de lo que a usted te pasó, ¿te gustaría el día de mañana poder a, a ayudar a otras personas? Sí, a, a raíz del, de, bueno, de lo que viví, de la historia y de todo lo que tengo detrás, eh, sentí que lo único que podía devolver de todo lo que había recibido en el tratamiento, todo el acompañamiento, y también sentí que en, en su momento no había eh, alguien que, que acompañara a los chicos con cáncer uh -huh. o que estuviera ahí escuchándolos y realmente bueno, es lo que decidí hacerlo y, y estudiar desde, desde lo que me apasiona ¿Y Muy te bonito. vas a dedicar a psicología infantil o sí. qué te has pensado? Bueno, recién está sí, recién, uh -huh. recién estoy empezando, pero bueno, mi idea es hacer la licenciatura en psico-oncología y especializarme ahí en los en niños. Bien, y ahora con, con el diario del lunes, le pregunto a las dos. Viste que uno por ahí se, se pregunta mucho por qué pasan ciertas cosas. Si se en la pregunta al para qué, ¿entienden que, por ejemplo, en tu caso, Mabel, para estar con estas mamás y para eh, ayudar en este camino de reglamentar la ley? Y en tu caso, Cami, para poder ayudar desde sí. tu experiencia a futuros chicos y a futuras familias? Sí. En realidad, bueno, eh, me dicen. Yo siempre lo hablo mucho con una persona que me acompañó durante un tratamiento, que es Javier Lama Grande. Uh -huh. y me dice que yo lo puedo. Eh, lo que yo hago es desde el sanador herido. Desde lo que yo pasé, ahora yo los acompaño eh, desde la vivencia, desde lo, de lo vivido. Entonces. Eh, ...si bien mi mamá puede acompañar a, su, a las mamás de los pacientes... ...pero yo puedo acompañar a los pacientes que hoy lo están transitando. Uh -huh. ¿Y Qué lindo verte con las fortalezas, ah, digamos... Sí, ...porque no me lo que han vivido ustedes es... ...pero lo que han logrado, porque primero la ley provincial... Sí. ...ahora la ley nacional y sí. la unión de grupo... ...y todo lo que sí, se vive, y, me imagino que... ...también hay que destacar que nosotros viajamos cuatro... <coughs> ...pero nosotros somos cuatro representando a un montón de familias uh -huh. de Mendoza un montón de mamás que hoy están abocadas al tratamiento de sus hijos y, y eh, o sea, somos cuatro pero detrás nuestro hay muchas familias a las que tenemos que, que, que responder con responsabilidad eh, porque esto yo digo esto es una misión y, y, y hay que informarse tienen que enterar de, de qué se trata cuáles son sus derechos y en cuanto a, a bueno al para qué eh, Siempre digo que cada, cada mamá y cada familia tiene su propio proceso. Es muy difícil cuando uno pasa por esto después mirar desde la verdad enfrente. Uh -huh. Siempre uno se involucra. Hay familias que no, que porque no pueden, porque bueno es un proceso distinto y es súper respetable también. Pero bueno, a nosotros nos pasó, yo soy acompañante terapéutica y, y, y también eh, eh, siempre estoy intento estar eh, acompañando a esa mamá. Eh, hay cosas que son irreversibles, que no, no, quizás no tengamos la solución para eso. Pero bueno, esta ley viene a, a calmar y, y ayudar y poder acompañar de otra manera. Yo solamente quería saber eh, si hay alguna mamá o papá mirando, ¿dónde se puede comunicar con ustedes si tiene alguna pregunta? ¿Pertenecen a alguna asociación o dónde los buscan en las redes sociales? Eh, en las redes sociales nos pueden encontrar como Ley Oncopediátrica Mendoza. Ah, perfecto. Nosotros somos un grupo de padres autoconvocados. Y bueno, si quieren si alguien tiene alguna duda y quiere interesarse ahí, sí. más, de, más de la ley, puede escribirnos ahí y, y bueno, dispuestas a, a dar toda la información desde lo que, desde lo que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias Cami y, y Mabel, la verdad que a nosotros hoy nos puso muy contentas saber que estamos con este título, no y el Senado sancionó la ley de oncopediatría porque como dije recién, es perfecta por todos lados, así que esperemos que, que, que llegue a, regla, a reglamentarse bueno, bueno muchas, muchas, gracias. muchas gracias gracias por venir por por habernos, habernos invitado y, y poder dar a conocer <ríe> esta noticia que para nosotros la verdad que estamos <ríe> inmensamente felices de, de poder tener hoy esta ley gracias gracias, chicas. Muchas gracias. No, gracias. bueno llegaron un montón de mensajitos